¿Qué pasa, compitruenos? Hoy os traigo un remake, un vídeo actualizado de cómo conseguir a Fibas en un minuto. Ya sabéis que había un método increíble, gracias a una web, que te decía exactamente dónde spawneaba Fibas en tu ROM de Pokémon Diamante, Brillante y Perla Reduciente. Bueno, en tu ROM no, en tu partida. Pero con la versión 1.1.3 ha cambiado un poquito. Y yo pensé que no haría falta hacer este vídeo, pero es que no hay día que no reciba pues 3-4 mensajes de gente que dice Oye, que no funciona, que no lo entiendo, que tengo que meter más de un código. ¿Qué está pasando? Tranquilos. Tranquilo. Yo os lo voy a explicar, os lo voy a enseñar, lo voy a hacer con vosotros también para que veáis eh, pues, cómo funciona. Así que tranquilos, vamos a ello. Hago más remakes que Pokémon, pero yo los hago bien. <risa> Así que vamos a ello A ver, yo tengo aquí mi partidita Estoy donde la lotería Pokémon A ver, si no habéis visto el método original os lo dejo por aquí, ¿vale? Porque es, está guay verlo para saber cómo funciona Básicamente tenéis que venir a Ciudad Jubileo Voy a salirme para que lo veáis Ciudad Jubileo y entrar en Jubileo TV Aquí tenéis que coger y apuntar Coged boli y papel o apuntáis en un Word o lo que queráis El número de la lotería de vuestro día En mi caso, pues lo voy a hacer con vosotros Vamos a ver qué número nos dan y con ese número nos iremos a la web clave esta que te dice los sitios. Pero ojo, en efecto, como muchos me habéis preguntado, no es necesario solo un código de lotería. necesitéis más de uno. Es decir, el de la partida actual y el de mañana, ¿vale? En vuestro caso, yo, yo he apuntado el de ayer, ¿vale? Para poder hacer el vídeo, así que mmm, para que me entendáis. A ver, vamos a ver que nos dé un código, lo vamos a apuntar. Ahí está. Y el número es 42.137. Me lo voy a apuntar aquí porque si no se me olvida. 42.137, ok. Y el de ayer, el de ayer de mi partida fue 59.157, ¿vale? Esto es... Os la suda, pero <risa> quiero deciroslo porque ahora nos vamos a ir a esa web tan chula. Ya estamos aquí en la web, compañeros, y básicamente es muy parecida a la web anterior. Si todavía estás en la versión 1.1.2, pues eh, puedes pulsar aquí y te lleva a la versión antigua. Pero si estás en la versión actual, tenéis que añadir información de más de un día. Si tú pones aquí solo un día, por ejemplo, voy a poner el primer día, que fue el de ayer en mi caso... 59.157. Y yo le doy a generar. Me va a decir que hay 40.960 posibilidades, ¿vale? Posibles semillas. ¿Esto qué quiere decir? Que no es capaz de decirte dónde está Fibas en esta versión. En tu partida de esta versión. Así que tienes que añadir información del día 2. El número de lotería que hemos cogido hoy. Pero antes, importante leerse esto de aquí. No es que sea. Muy clave, pero lo vamos a leer juntos rápidamente. A ver, eh, las casillas coloreadas es donde puedes spawnear FIBAs. Si hay casillas de múltiples colores, tienes que intentar en cada color al menos, porque si salen verdes y rojas, esto es como el método anterior. En las verdes, si no te sale, pues es que estarán las rojas. Y si no te salen las rojas, es que estarán las verdes, ¿vale? Esto, sencillo, pero bueno, por si acaso lo aclaro. Cuanta más información puedas proporcionar, eh, más podrás, eh, digamos, encauzar o encontrar a Fibas con más probabilidades, ¿vale? Con dos días debería ser suficiente, esto es importante. Y cuidado, porque necesitas haber vencido al alto mando para poder encontrar eh, a estos, estos enjambres de Fibas, ¿vale? No sé si esto es 100% necesario, la verdad, lo he leído aquí, pero me extraña un poco. Pero bueno, eh, si no os funciona y no habéis pasado a eh, la calle Victoria, la calle Victoria, el alto mando, es porque a lo mejor es necesario, ¿vale? Esto es que yo no lo puedo comprobar porque ya, me, ya he vencido al alto mando y no puedo ir atrás en el tiempo, así que lo siento mucho. A ver, ponemos el segundo código que es 42137 y le damos a generar. ¡Pum! Y me dice, hay dos posibles semillas, dos posibilidades. Se mostrarán con un 50% de probabilidades, ¿ok? Y como veis... Aquí tenemos el mapa de donde sale Fibas, con eh, Casillas verdes, cuatro verdes y cuatro rojas. Como veis, ahora ya no es. Ya no hay tantas como. Hay, digamos que hay más que antes, por tanto hay que revisarlo con más cuidado. Pero vamos a ir a ello y a ver si encontramos a Fibas en un Plus Plus. Let's go. Ya estamos aquí en la sala de Fibas, ¿vale? Voy a, a poneros el mapa por aquí para que lo tengáis a la vista. Y vamos a buscar exactamente un slot verde, el verde de arriba a la derecha, ¿vale? Creo que es 4 hacia abajo desde aquí, si no interpreto mal, creo que es bastante sencillo. Este es el primero, este es el segundo, tercero y cuarto. En el siguiente debería ser ese slot verde en el que tenemos que probar. Vamos a ver si es cierto que nuestro amigo Fibas aparece en las casillas verdes. ¿Vale? Que sepáis que si, si pescáis con super caña o con caña buena... Joder, ya está... Sigue funcionando a la perfección. O sea, primer intento, ¿eh? Primer maldito intento. Estoy flipando, pero flipando. Vale, chicos, pues en el otro vídeo no me salió tan rápido. Me salió un poquito más... O sea, tuve que hacer primero un intento en las rojas y luego salió en las verdes. Pero, ¿qué queréis que os diga? El método funciona. O sea, lo, lo acabo de comprobar con vosotros en vivo y en directo. Y es, mmm, vamos, eh, perfecto. Lo que os iba a decir, si, si pescáis con caña buena o con super caña y tenéis como primer Pokémon... Un Pokémon que tenga la habilidad No Guard, como por ejemplo es Machoke, o uno que tenga la habilidad Ventosas, pues siempre acertaréis a la hora de pescar, ¿vale? Pero en este caso da un poco igual, porque para tres o cuatro intentos que tengáis, pues mmm, os da un poco igual. aprovechar este método, hermanos, tardaréis o un día y un minuto, o un minuto si ya habéis cogido eh, la información del día anterior, pues tardaréis nada, o sea, tres segundos. O si son cerca de las 12 de la noche, pues podéis... Eh, hacerlo rápido y corriendo Así que ya está Y nada más compañeros Como veis funciona a la perfección Un método increíble Yo tenía mis dudas Digo a lo mejor no funciona Si sí, funciona Es que esto, esto es infalible Esto es una herramienta maravillosa Espero que me dejéis vuestro like De compitulo no hay, Apretad ese botón Como si no hubiera un mañana Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao